saludos comunidad biocéntrica hoy te quiero hablar del, del silencio en los espacios biocéntricos en la sesión de ayudanza y en la vida y, ¿y por qué te quiero hablar de esto hoy porque en, la sesión, en una de las sesiones de esta semana pasada ocurrió algo realmente maravilloso, maravilloso, que quedó registrado en el grupo y yo quiero compartirlo contigo y también porque este fin de semana he tenido la, la suerte de ir, a, de ir a las altas montañas a disfrutar de la nieve a tres horas de donde vivo entonces hemos pasado allí fin de semana ha sido maravilloso eh, con, con mi compañero Roca Blanca que es mi perro que luego luego te lo enseño, está por aquí durmiendo y con el perro de mi hijo también y de su compañera ha sido un fin de semana muy hermoso y entonces, yo estaba pensando tengo que hacer mi quiero hacer mi vídeo para la comunidad pero no me salían las palabras. Hay muchas cosas que contar ¿eh? de toda la vivencia biocéntrica, pero una cosa es contar las cosas y la otra cosa es el deseo de hacerlo. Y yo estaba silenciosa. Y esta mañana, paseando con mi perro, pensaba, ¿eh? ¿Qué, qué, contarás, ¿qué contarás hoy? Y entonces me acordé me acordé de lo, de lo que ocurrió en la sesión pasada y quiero compartirlo contigo porque es muy significativo y tiene mucho que ver con la vivencia biocéntrica el silencio es una palabra que viene del sustantivo silentium, del latín silentium, que a su vez Viene del verbo taceo, que quiere decir dejar de decir, callarse, dejar de decir cosas, de hacer ruido. El, en latín, el, que es, es el silencio que nos ha quedado a nosotros en, esta, en, es, en, en este mundo, en esta sociedad pero en latín en el, antín, en el latín antiguo habían dos maneras de nombrar el silencio una era esta el silencio que proviene del verbo taceo que es el que nos queda a nosotros y a nosotras que es el de dejar de decir de hacer ruido mantenerse en calma y el sileo que es el verbo relacionado con lo que podríamos decir, lo inanimado, que hace referencia a la noche, al, al mar, al viento. Y este silencio del verbo sileo se ha perdido. Se usaba para sobre todo para los poetas, para expresar poéticamente la sonoridad silenciosa de la naturaleza, de los bosques, pero después se ha ido perdiendo y a nosotros como que parece que ha desaparecido, aunque se puedan encontrar referencias poéticas sobre ese verbo sileo. Entonces, ¿qué ocurre en biodanza? En biodanza nosotros promovemos, no solo en el momento de, de, de, de, del movimiento, que es sin habla, ¿sí? expresándonos con el cuerpo, encontrando la manera de expresar sin palabras todo lo que estamos viviendo, con el, la lenguaje, el lenguaje corporal, que es el más rico que existe, y al cual hay que regresar ¿sí? para encontrar también la flexibilidad y, y la, la, la diversidad de, y universalidad del lenguaje corporal no solo eso sino también encontrar esos espacios que tienen que ver con el verbo sileo donde todo es y cuando estamos en ese espacio donde todo es Ocurren cosas. Entonces, te cuento lo que pasó en la sesión última. Porque es de una gran belleza. Eh, los miércoles por la mañana hacemos biodanza aquí, en un espacio, aquí en mi casa. Yo vivo con mi perro y, y dos gatos. Los gatos no, no aparecen por la sesión. Pero mi perro siempre siempre y él siempre está en los círculos de mujeres, en las meditaciones, le encanta estar ahí y en las sesiones de biodanza, él cuando entramos nos ponemos en círculo para la rueda verbal que es la primera parte de la sesión de biodanza él está sentado siempre en un rincón de la sala, allí, aparentemente durmiendo Luego cuando nos levantamos, el día lo sabe, se levanta y se va a otro lugar de la casa. Y luego, cuando se ha terminado la sesión, regresa. Entonces, ¿qué ocurre con la presencia de los animales en estos espacios biocéntricos? Yo te cuento mi experiencia con mi perro, pero también he tenido experiencia en otros lugares cuando hemos hecho violanza en la naturaleza y, y en casas en casas rurales donde tienen animales. Y los animales están por allí formando parte de la, de la propia vivencia, incluso con caballos, que es hermosísimo. Yo te puedo contar la experiencia del de miércoles, que fue extraordinariamente silente ese día abro la puerta y una de las de las participantes del grupo cuando abro la puerta me dice que no sabe cómo sostenerse porque ha tenido una pérdida de una persona muy amada así de improvisto se fue el fin de semana y estaba muy rota y literalmente dijo no sé cómo sostenerme bien entonces yo le agradecí que viniera porque muchísimas veces muchísimas veces lo que ocurre en biodanza esto ya lo he comentado alguna vez lo que ocurre en biodanza y en los espacios biocéntricos es que cuando no estamos bien, cuando estamos con, con tristeza, con, con ausencias, con, con la sensación de abandono de tantas cosas, pensamos que no vamos a ir a la sesión porque, ¿qué vamos a hacer allí?, qué vamos a aportar al grupo y todas esas cosas que son que acaban siendo creencias, ¿no? Entonces esta compañera vino, vino y yo le dije, qué bien que hayas venido porque, porque nosotras podremos sostenerte. En la sesión, cuando empezamos a hablar, ella estaba silenciosa, no decía nada. Y... La sesión de la semana pasada... Pusimos en la parte verbal... Pusimos dos vídeos muy cortitos... De Rolando Toro hablando de vivencia... Hablando de la vivencia... En dos momentos de su vida... Muy cortos... Cada, cada vídeo era como de tres minutos o algo así... Y luego para reflexionar... Sobre las palabras de, de Rolando... Sobre cómo cada una de ellas había sentido el mensaje entonces ella habló las demás hablaron pero yo quiero hablar de eso concretamente ella habló y contó brevemente que estaba muy triste por la ausencia de su maestra y estuvo algunos momentos en silencio dejando derramar sus lágrimas, sosteniendo esa vivencia interna. Y mi perro, Roca Blanca, Rock, en, en, en corto, en nombre corto, estaba en una esquina y mientras ella estaba relatando su vivencia, él se levantó sin decir nada, se levantó se puso a su, al lado de, de esta mujer de forma que aquí, se puso como aquí delante, o sea, de forma que ella tenía que notar su presencia, no estaba al lado tenía que estar aquí o, o había como dos opciones o lo apartaba o estaba por él abrazándose o acariciándolo y optó por abrazarse a él no y rock estuvo ahí ahí con la cabeza baja sosteniendo ese momento que fue que fue realmente maravilloso para ella y para el grupo entero fueron segundos pero estuvo allí luego la besó le dio unos lamentazos pum, y ella había cambiado y luego se retiró se mantuvo a su lado ¿eh? se mantuvo a, la, a su espalda y, y seguimos adelante entonces la importancia del, del silencio. rock no hace eso siempre. No hace eso siempre. Y no es que él lo sienta o no lo sienta o no quiera hacerlo. Sino que los animales que no tienen nuestra mente que hace ruido. Y es así que hace ruido del verbo taceo. no ellos pueden volverse locos por, por, por la locura de los humanos con los que conviven pero ellos en sí mismos ellos lo tienen muy claro están conectados con el corazón con la red afectiva de la vida entonces rock solo hace eso cuando hay una vibración sonora con los corazones que vibran. Y eso es lo que hemos de recuperar los humanos, recuperar esa, esa reverberancia interna que nos permite sintonizar con, con la otra, conmigo más allá de la empatía, sino desde otro lugar, que es el, el lugar de la verdad, de, de lo de lo primigenio, de lo primario, que es lo más simple y lo que más nos cuesta porque solemos hacer mucho ruido y nos hemos acostumbrado a tanto ruido que cuando no hay ese ruido nos asustamos tenemos miedo de la noche el viento nos molesta Entonces en biodanza y en los espacios biocéntricos nosotras recuperamos el, el silencio de taceo y el desileo. Lo recuperamos para restablecer el orden interno y reconocernos con las personas, los seres humanos que estamos en el grupo de biodanza reconocernos como una pero con todo lo que nos envuelve con los animales, si es que hay con la naturaleza, con el cosmos con el cielo, con las nubes y eso es muchísimo más allá que la empatía que el buen rollo o el estar a gusto es mucho más allá porque podemos decir que que no hay palabras que definan eso solo la poética en cualquier caso pero no hay palabras es la presencia que es lo que rock mi perro, los animales, las plantas, nos enseñan constantemente, aunque no queramos verlo. Su manera de ser nos lo enseña siempre. Y si estamos atentas, observamos y percibimos, son maestros y maestras que nos regresan al lugar de la sencillez al lugar de de la humildad del estar presente con lo que hay sea lo que sea con lo que hay y acompañar en el silencio acostumbrarnos a, a estar en silencio porque hay tanto ahí hay tanto hay tanto para sentir para escuchar para gozar, para aprender que no pasa por la mente pero sí pasa por nuestra corporeidad porque por eso estamos aquí en la tierra para experimentar esta corporeidad experimentar afuera llegando al perímetro ex fuera peri, el perímetro ¿sí? o sea, el límite que nos lleva al punto extremo de pum, el retorno que esto en geometría sagrada sería el pi ¿sí? llegar al pi que nos hace pum, volver en espiral en giro ¿sí? hacia el punto cero de nuevo y vivir de una forma más orgánica y por qué decimos todo esto por qué decimos todo eso porque este es el momento la vida afuera nos está brindando una, la oportunidad de decidir dónde queremos estar siempre lo hace pero es que ahora no hay tregua ahora no hay tregua el mundo fuera está muy duro está terminando un ciclo intentando sobrevivir a cualquier precio y nos cabe decidirnos y no podemos estar a medias ya no ahora es momento de radicalización de vivencia esto lo aprendí de César Wagner radicalización de vivencias esta palabra radicalización parece una palabra dura una palabra demasiado contundente pero en biodanza la radicalización de vivencia tiene que ver con un, con un como una conciencia progresiva que se ha adquirido de profundidad igual a simplicidad. En violanza esa profundidad, esa radicalización de la vivencia tiene que ver con lo más simple, lo más originario. Y para llegar a esa radicalización de vivencia hay que despojarnos de, de muchos grises que hacen un ruido. Y hay que volver al, al silencio, al silencio de la noche, de la brisa, de las alas de las aves cuando baten del mar del río de las hojas de los árboles esto es lo que quería contarte deseo que te inspire en tu día a día y encantada de escucharte en los comentarios si ese es tu deseo recuerda que puedes seguirme en el canal de Youtube Teresa Tendero o en el canal de telegram tme punto m barra inclinada univers y también si te quieres pasear por mi página web www.universebiocentric.com Allí vas a encontrar relatos de mis notas de navegación, de los trabajos que voy desarrollando, que he desarrollado pensamientos como facilitadora, como mujer, como para leer bien. Amor y servicio. Hasta pronto.